¿Sabes qué? ¿Y si le echamos la culpa a la grasa? Bueno, pues durante 50 años nos han hecho creer que es la grasa la que nos mata ¡Camin! ¡Es grave! ¡No hace falta suscripción! Sus cuerpos son la única posesión material con la que van a convivir toda la vida.